hola bienvenida bienvenido a damas bienestar holístico oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes primero de febrero al domingo 7 de febrero del año 2021 cómo te encuentras espero que te encuentres bien pues primeramente quiero agradecer a quienes han compartido los videos, a los comentarios de la semana pasada y eh, bueno espero que todos se encuentren muy bien y bueno, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Pues estamos empezando un mes nuevo. Yo te recomiendo darle la bienvenida al mes entrante. Darle las gracias al mes saliente. Yo tengo esa costumbre. Y normalmente así responde el universo. Cuando nosotros damos gracias, el universo nos multiplica las bendiciones. Y hecho la analogía, es un poquito como si te invitaran a cenar. Y bueno, si te la pasaste a gusto, si estuviste conversando con la gente, le das las gracias al anfitrión o a la anfitriona. Este pues te va a invitar otra vez con muchas. Con mucho gusto. Este. Y al, al contrario, si pues estabas de mal humor no te la pasaste bien, te chocó todo, te fuiste temprano y dejaste saber tu disgusto, pues muy poco probable es que te vuelvan a invitar, por lo menos con es la misma gente, tal vez sea un comité más pequeño. Entonces el universo es exactamente igual como responde. Y no es de que haya ahí un juicio de parte de los ángeles o de Dios y que diga, ah, este es un agradecido y este es un mal agradecido, Sino simplemente es la energía que funciona de esa manera. Entonces, bueno, cuando agradeces, se te multiplica las bendiciones. Entonces, bueno, yo siempre doy las gracias por las experiencias del mes anterior. Porque, aunque en el momento puedan ser negativas, aparentar ser negativas, este, dolorosas, fuertes, lo que fuera. Al fin y al cabo, son parte de nuestro proceso y es una experiencia por más difícil que parezca nos la escogimos entonces bueno este, yo tengo esa costumbre de siempre darles gracias por todas las experiencias vividas y le doy la bienvenida al mes entrante y bueno en cuanto a la situación de la pandemia ahorita hay que tener mucha paciencia hay una desorganización mundial en cuanto a las vacunas si es que estás interesado interesado en vacunarte y si no, pues también no hay ningún problema, ¿no? es respetable muy bien vamos a ver de por si sí, la semana pasada nos pedían mucho la paciencia esta semana la Virgen María nos pide lo siguiente bueno, nos dice Watched over, que nos está cuidando nos está procurando la corte celestial así se ve la carta y dice I allow myself to feel safe and enjoy my life yo me, permito, yo me permito sentirme a salvo y, de, y disfrutar de mi vida knowing that heaven is watching over my loved ones and me a sabiendas que el cielo me cuida tanto a mí como a mis seres amados ok entonces bueno sabemos que la corte celestial nos está cuidando y vuelvo a reiterar, este sí si es Estás desgraciadamente pasando por una situación de una pérdida. Este, pues no estás solo, es una pandemia. Es algo que es mundial. Aunque bueno, el proceso es muy individual y puede ser muy doloroso. Pero al igual la corte celestial está contigo. Entonces, este, por experiencia propia. Yo ya he perdido a seres amados. y La primera persona fue hace muchos años. Este más de 30. Este, y me costó muchísimo trabajo este, más por la ju juventud que tenía yo en ese entonces yo tenía 32 años este, no entendía por qué si se había dado esta muy buena relación de pareja Dios me había quitado a esta persona después de cuatro años ¿no? pero así sucede y entendí más tarde de que pues, nos estamos acompañando en este proceso que llamamos vida y pues todas las relaciones, sean de amistad, sean de parientes, todas son pasajeras y todas tienen un ciclo como la vida misma y es algo que debemos de entender y debemos de aceptar este, y más de una manera consciente para realmente disfrutar de las personas que nos están rodeando al día a día, ¿no? Entonces, bueno, este a lo que quiero llegar es que no estás solo o no estás sola, si estás en duelo, si estás eh, en este proceso, eh, los ángeles y la corte celestial están contigo, y es normal que pases por diferentes etapas, desde la tristeza, el enojo, etc. ¿no? Hay, hay cinco etapas. Entonces, bueno, eh, es normal, y es un proceso muy individual, y a cada quien le toma un tiempo, este determinado para, para pasar este duelo y eh, se dice normalmente que si no rebasa dos años estás dentro de la cronología normal que si ya rebasa más de dos años, sí sería bueno buscar ayuda como de un psicoanalista o algún tipo de apoyo emocional ¿okay? bueno, entonces vamos a empezar para el día lunes y martes la carta dice escribe es el arcángel metatrón y dice escribe, pinta, dibuja, crea sin prejuicio ni juicios plasma lo que hay en ti para ti, lo compartas o no escribe un diario uh, entonces bueno, cualquier forma de creación, no solo la escritura cualquier forma de creación es importante porque somos parte de la creación misma y somos co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, bueno, la corte celestial nos está pidiendo crear. ¿Y cómo llegamos a crear? Pues tenemos primero una idea, una inspiración, ¿no? Algo que nos llega, que decimos, ah, podría, qué sé yo, vamos por la parte culinaria, podría ser esto de comer, hace mucho que no he hecho esto, ¿no? Uh, y oh, de hecho, pues tal vez hasta repostería, ¿no? ...pasarme a, a esa parte de la, uh, del arte culinario. Pero igual eh, lo he mencionado... ...a mí la verdad la lectura nunca me ha gustado mucho. Uh, nos tuvieron, estuve en un colegio muy estricto... ...y teníamos que leer cuatro libros por semana... ...y eran cuatro libros pesados de análisis literario. No era una novela ligera. Y en tres idiomas diferentes. Entonces bueno... De, eh, aparte no tengo la mejor de las vistas entonces bueno, a mí me cansaba muchísimo leer, era terriblemente eh, extenuante ¿no? eh, Hamlet por ejemplo de Shakespeare, lo tuvimos que leer no solo en inglés, sino en el inglés antiguo que la verdad <ríe> es bastante complejo entonces bueno, pues imagínate leer esa obra y luego el análisis literario y esto una vez a la semana por dos años, cuatro libros... pues la verdad yo quedé... llegué al hartazgo, perdón... <risa> y, pero a lo que quiero llegar es que... por azares del destino se dio... que escribiera el libro Canalizando a los Ángeles... que me contactó un editorial... que yo quería imprimir estas cartas angelicales... y bueno, se dio... que me pidieron que escribiera el libro acerca de los ángeles... y yo en ese momento la verdad quedé asombrado porque dije, bueno, ¿cómo es posible si no me agrada la lectura ahora que yo me pongo a escribir un libro? Pero la verdad fue sumamente divertido, me gusta mucho la ortografía y la gramática, soy como muy defensor de la lengua lo más que se pueda este y uh, pues prácticamente los ángeles me dictaron el libro, entonces pues no, no fue tan difícil, pero me sorprendió y esto es a lo que quiero llegar deja tu corazón abierto para las experiencias que te lleguen, no te cierres de entrada, no digas, no, bueno, no en este caso, con, que a no, no me gustaba la lectura, que me hubiera llegado esta oferta, yo me hubiera cerrado, yo hubiera dicho, no, ¿cómo cree que voy a escribir un libro si no me gusta ni siquiera leer? ¿Cómo me voy a poner a escribir? Yo acepté la oferta, dije, ok, déjenme ver cómo lo estructuro, este, nunca lo he hecho, este, pero bueno, con mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, fue una aventura para mí realmente increíble. Y es, la enseñanza fue que somos tan diversos y somos tan abundantes y tan ricos y las experiencias que vamos a vivir también, que nosotros mismos somos quienes ponen esa limitante. ¿no? Es lo mismo con la pintura, eh, que ahorita estoy tomando un curso con el maestro de maestros José Luis Corella, y la verdad, este, le aprendo muchísimo a este señor pintor que vive en España y, y la, la enseñanza mayor que me dio en el curso anterior fue que exactamente esto, por, por eso lo saco a, a flote eh, que yo en la academia aprendí un arte muy purista que tenías que cumplir ciertas reglas y eh, técnicas dentro del óleo y de repente me enseñó otras cosas José Luis Corella y dije, bueno, pero ¿cómo es posible? Yo tenía entendido que esto estaba prohibido, ¿no? Me dice, ¿cómo prohibido? Pues tú eres el que te pone los límites, aparte esto es algo creativo, ¿no? Tú mismo puedes decir, pues, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero tú, tú te pones los límites, nadie te puede poner los límites. Y a eso voy, ¿no? Justamente. Nosotros nos ponemos los límites. Entonces, en el área que sea de tu vida... Todos tenemos una parte creativa, muchos piensan que no. Una de esas personas es mi madre, que dice que no es creativa, pero lo es, es creativa en, en la cocina justamente, en la repostería es extraordinaria. Pero ella no lo ve como creatividad, ella ya lo ve como rutina, porque pues ya, no es algo que se sabe de la manga se dice aquí en México, ¿no? con mucha facilidad. Pero este, pues, es buena en lo que hace y le sabe... Este, improvisar si algo no funciona con el horno ¿no? que pues no son tan extraordinarios como los europeos entonces bueno pues le tienes que poner tal vez el trapito para que quede abierta la puerta pero se mantenga la temperatura y no le entre el aire entonces bueno este, es, esa, esa creatividad es la que nos están pidiendo ¿va? <coughs> habrá notarás también cuando hago las lecturas de que hay cartas con con las que eh, hay, hay resonancia, con las que dices, ah, mira, no, esto es para mí. Hay otras que tal vez no, pero lo que sí me asombra, y lo comentaron en eh, los comentarios la semana pasada, es de que la mayoría de las veces la gente llega a resonar con las cartas y dice, wow, esto estaba justamente para mí. Y a mí me extraña cómo este, pues son tan precisos los mensajes angelicales. ¿okay? Entonces para finalizar con la creatividad, eh, lo importante es de que no te llegues a juzgar. Ahorita con el curso que estoy tomando con José Luis Corella, eh, estamos empleando una técnica que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Este, ya lo hizo en la vez anterior y lo sigue haciendo. Es eh, trabajar con acrílicos y luego seguirnos con óleos. Y para mí el acrílico simplemente me cuesta muchísimo trabajo. Y el traba, el, lo que me cuesta trabajo es que tienes que trabajar muy rápido y yo no trabajo tan rápido y no, no tengo la precisión de la experiencia de la pintura este, que se requiere. Pero, bueno, justamente estoy tomando el curso para aprender. ¿no? Entonces, el no juzgarte. Decir, ok, date la oportunidad. Si echas a perder el cuadro, no hay problema. Es un cuadro que estás haciendo para ti, para el curso y de por sí lo... Estaba pensando para mí, ¿no? Y no para exponerlo ni nada. Y bueno, si no sale, no importa. Fue nada más el material y, y no es tan costoso, ¿no? Entonces deja de juzgarte y relájate y trata de disfrutar el proceso, ¿va? Eso, eso es lo importante dentro de esto. El no juzgarnos, el disfrutarlo y el ser nosotros mismos, ¿no? Muy bien. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, dinero. Bueno, yo creo que esto a todo mundo le va a gustar. Es el arcángel Ariel y dice, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar mucho. Este Mucha gente piensa de que uh, si tienes dinero no puedes tener una vida espiritual. O si tienes una vida espiritual, debes de vivir con mucha escasez, ilimitantes, este, y, y no, es exactamente el dinero es la manifestación de la abundancia misma y de la riqueza espiritual. Normalmente, yo como lo entiendo, si estás en el camino adecuado, este, hay veces que el universo te apoya, te soporta, y te lo deja notar, sobre todo muchas veces económicamente. Y esto es cuando notas, ah, mira, me dieron un aumento de sueldo, este, o qué sé yo, eh, dentro de la compañía me cambiaron de esta área a esta área porque piensan que soy mejor, y sí, lo disfruto más, eh, también gano mejor. Eh, como fueran los cambios, tú, tú, tú sabes a qué me refiero, hay ese soporte que donde dices, ay, mira, qué padre, está fluyendo. ¿no? Y eh, entonces, bueno, muchas veces se manifiesta económicamente. Y ahorita, a través de la pandemia, yo creo que a todo el mundo nos cae bien un poquito de dinero. ¿va? Muy bien. Viernes, bueno, yo diciendo un poco de dinero. Igual es muchísimo. Ojalá, ¿no? Para viernes, sábado y domingo, la carta dice, oraciones contestadas. Y es el Arcángel Gabriel. Y dice, Arcángel Gabriel, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. ¿Okay? Entonces, bueno, Gabriel nos está recordando que nos están escuchando los ángeles y arcángeles y que nuestras plegarias son escuchadas y son respondidas. ¿no? Hay veces que nos desesperamos, la carta de la semana pasada de la paz, de la paciencia, donde notamos esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad y queremos una respuesta rápida, ¿no? Yo noto ahorita que ya están pues empezando a vacunar y está empezando este proceso. Pues yo ya quiero ser vacunado, ¿no? Ya ya está así como que, bueno, ya, que me toque, por favor, ¿no? Y no esperarme todavía unos meses más. Pero este, por otro lado, bueno, pues pienso, ya llevo más de 10 meses encerrado y, bueno, porque pasen dos meses más o tres meses más, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya está ganada eh, en gran parte en tiempo la situación ¿no? entonces bueno este mantengamos la paz y la paciencia pero ten la certeza que los ángeles te escuchan y que la respuesta va a llegar en el momento justo y preciso que necesites la respuesta muchas veces no llega en el momento que la deseamos porque la voluntad propia a veces no coincide con la voluntad divina ¿no? hay veces que sí, hay otras que no entonces, bueno, tengamos paciencia, pero si nos escuchan. Muy bien, esta carta adicional es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. Muchas felicidades y bendiciones. La carta dice confianza. Bueno, aquí quiero aunar algunas cosas. La confianza, primeramente confianza en ti misma, en ti mismo, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien. La confianza también tiene que ver con el amor propio, el que sabes que estás actuando desde el corazón, este, con la pureza, la honestidad, la valentía, el amor incondicional, la misericordia, la compasión. Entonces, bueno, eso te da una confianza de que yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a mi creencia, a mi entendimiento, lo estoy haciendo adecuadamente, ¿no? Y eso me da una confianza de seguir adelante. Ahora, aparte de la confianza propia, hay una externa. Y esto ahorita me recuerda mucho a justamente lo de la pandemia, porque se ha dado una de alegatas en Internet, sobre todo en Facebook, que bueno, yo entré en una, porque soy muy defensor de las vacunas. Yo siento que es una bendición que hayamos, este, pues hace más de 100 años, empezado a vacunar. Este, porque bueno, eso ha salvado muchísimas vidas este, y, y es un principio muy sencillo eh, la vacunación en general. La de ahorita es una nueva tecnología este, que no, no va a poder a explayarla aquí, pero bueno, al fin y al cabo, esta tecnología lo que va a facilitar en un futuro es que se van a poder sanar o curar enfermedades como el cáncer, el VIH y demás. Este, que parecían imposibles este, en algunos años este proceso ha cortado ese, ese momento para que llegue este, entonces bueno yo creo que en unos 2-3 años ya habrá una eh, tanto cura como vacuna contra el VIH y para el cáncer igual yo creo que para la gran mayoría de todos los cánceres también va a haber eh, alguna, algún tipo de cura a través de, de esta llave, digamos, de la genética que llegaron a crear. Este, entonces, no sirve solo para vacunas y virus, sino para diferentes cosas. Entonces, volviendo a la confianza, la discusión uh, se dio de que, no, bueno, México lo está haciendo mal, o en Alemania también, Alemania lo está haciendo mal por esto y esto, y sea el partido contrario o los partidos contrarios al que está en el gobierno, obviamente aprovechan la oportunidad para echarle más a, a la herida de lo que no salió bien y bueno pues igual las personas son partidarias de no entonces defienden su punto de vista y yo la verdad como he comentado soy de la idea que méxico ha hecho un esfuerzo gigantesco lo ha manejado bastante bien dentro de sus posibilidades <coughs> y aquí hay otro factor que es el de el comportamiento humano que ahí pues ningún gobierno puede ni controlar ni contemplar cuáles vayan a ser los cambios que se den. Pero lo que quiero llegar es que le tengas confianza a tu gobierno, que está haciendo su mayor esfuerzo, y de resolver las cosas de la mejor manera. Por eso decía de que los comentarios, muchas veces o opiniones que tenemos de nada, sirven. Uh, es como igual que ves en Facebook, ¿no? Que ponen prohíbo que se posteen mis fotos y mis comentarios y mi privacidad en el momento que estamos en las redes sociales que estamos utilizando un software queda implícito que van a jalar cierta información tal vez más de la que deseamos pero eso está dentro de las reglas en el momento que le pones aceptar ok lo hayas leído o no ya estás diciendo que aceptaste las reglas y más ahorita con la polémica de las redes sociales este, me puse a leer la de Whatsapp que ya ven que estaban diciendo que no hay tanta privacidad este, y sí digo, se defienden por todos lados estas compañías una de las cláusulas dice que yo como persona o como colectivo no puedo demandar a la compañía ¿no? en este caso Whatsapp este, que en el momento que yo estoy utilizando el software, pase lo que pase, no puedo demandar. Y estas cláusulas se las metieron, obviamente, porque antes había mucha gente que se aprovechaba y metía demandas multimillonarias, y pues así muchos resolvían su situación económica. Pero volviendo a lo de la confianza, es justamente este, la discusión que se daba, es, qué sé yo, acerca de la vacuna de Sputnik. B, ¿no? Donde este, yo soy de la idea, yo creo en el Instituto Gamalaya o Gamaleya, o como se llame, de Rusia, que lleva más de 100 años haciendo vacunas. Este, en realidad, pues a través de Catarina la Grande fue eh, una de las precursoras de las vacunas, y bueno, tienen muchísima experiencia los rusos en, este, en esta área, este, y les tengo la confianza absoluta de que hacen lo adecuado para crear un, un buen producto ¿no? este entonces como se retrasaron los de AstraZeneca, pues estaba viendo ahorita México, va a traer ya no me acuerdo bien, yo creo que en total son 24 millones de vacunas, o sea que son para 12 millones de personas la verdad no me acuerdo de los números pero bueno, van a traer un lote o varios lotes y entonces empezó la dinámica, no, bueno, pero este, yo a los rusos no les confío y quién sabe que hayan metido en la vacuna, y yo, yo en la de AstraZeneca, etc. Yo sí confío que las decisiones que tome mi gobierno son las adecuadas para mi país. este Porque como lo entiendo, uh, hay, hay vacunas, eh, una en específico, que es la de CanSino, la China, que es de una sola aplicación. Y de esta también se pidieron varias aplicaciones en México porque como tenemos partes tan remotas, tan no difíciles de accesar, donde ya llevar la vacuna, aunque sea una hielera, este pues no sé, habrá lugares que son tan remotos que tal vez nada más puedes llegar en burro, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, pues no puede estar, no sé, creo que más de cinco horas en, en hielo sino se descompone, digamos, la efectividad de la vacuna y sale siendo obsoleta. Entonces, bueno, tiene cierto rango de tiempo para que se llegue a inocular a la gente y yo confío de que México pues está haciendo muy buen papel por la variedad de vacunas que está tratando de conseguir, de importar. Igual se metieron en un tratado que se llama COVAX, que fue muy inteligente de México y por lo mismo tiene acceso a varias vacunas dentro del mercado este, entonces volviendo a la confianza confía en lo que está pasando confía en la corte celestial confía en tu gobierno confía en ti mismo confía en las demás personas este, eso, yo, yo lo que puse en Facebook y las redes sociales ya para terminar la discusión porque ir a un y venir dije no tiene caso yo, mi, mi intención era que la gente estuviera tranquila que estuviera bien que tuviera serenidad, que tuviera paz y yo, yo en lo personal confío y por lo mismo estoy tranquilo estoy bien y no me llego a alertar ¿no? porque veo que muchas, que muchas personas les encanta de hecho este estado de, de choque ¿no? de, de alerta también entonces bueno yo al contrario, yo prefiero confiar, saber que todo va a estar bien y este, estar tranquilo y estar sereno porque tiene que ver también de lo, la lectura de la semana pasada con la paz interna que se tiene a través de la serenidad de la meditación y demás y la paciencia o sea como que va ligado esta carta también con la de la semana anterior muy bien bueno este verás que este video lo voy a subir un poquito más tarde justo por el curso, pero este, siempre trato de que esté a más tardar el miércoles en la tarde, hora de México, para que las personas que estén en Europa puedan verlo el lunes por la mañana. Te mando un abrazo de luz, agradezco a las personas que siguen compartiendo los videos, que siguen conectados al canal, que siguen viendo, los tengo muy presentes, les mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.